El pasado 10 de abril falleció Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, dejando un gran vacío en su familia, amigos, y en el mundo del espectáculo. Y esto fue lo que dijo Maribel Guardia. Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Ruego comprensión por el profundo dolor por que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos sus honras fúnebres se realizarán en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron. Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en este momento no tengo alma para contestar a nadie, espero poder hacerlo en otro momento. Gracias infinitas a todos por su comprensión. Su madre, Maribel y su esposa, Ine Garza, han vivido un infierno desde su muerte y se han mostrado destrozadas, pero han salido adelante poco a poco por el hijo de Julián, José Julián. Y justo el pequeño estuvo de cumpleaños este miércoles 4 de mayo y su abuela y su mamá lo festejaron por todo lo alto, para recordarle lo mucho que lo aman, a pesar que su papá ya no está. La lujosa y extravagante fiesta que Maribel Guardia le hizo a su nieto por la que la critican. En medio del dolor que Maribel Guardia enfrenta al perder a su único hijo, Julián Figueroa, se ha refugiado en su nieto José Julián y su nueva. Por eso, en el cumpleaños del pequeño, la famosa decidió celebrarlo con una extravagante fiesta en su casa, para hacerlo sentir querido y feliz a pesar de la ausencia de su padre. Enormes inflables, muchos globos, atracciones y una hermosa decoración de Pokémon fueron parte de la lujosa fiesta en la que en medio del dolor, Maribel estaba contenta por su nieto y llevó un vestido corto negro y un sombrero beige, con tenis negros. La actriz escribió, Dios es tan bueno que me mandó el mismo día dos ángeles, uno ya está en el cielo, tu papá, pero tú estás aquí en la tierra y tengo mucho que hacer por ti mucho por qué luchar, muchos motivos para ser feliz, con, dejando claro que su mayor motivación en estos momentos es su nieto. Sin embargo, recibió crueles críticas y ataques de quienes no entienden que ella pueda hacer una fiesta tras la muerte de su hijo. Tal es como, pensé que les había dolido más la partida de Juliancito pero ya veo que no donde ya hacen fiestas a pocos días de que él murió llorando, no le guarda luto al hijo que Bárbara, hace unos días llorando y ahora muy sonrientes, pura actuación, no sé cómo puede hacer una fiesta y estar tan tranquila si se le acaba de morir el hijo, y, qué gran mamá que ya anda feliz haciendo fiesta, quien hace eso, fueron algunas de las crueles críticas.